Paseando por tus calles me encontré un son de habanera Quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó Se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía Y una racha de nordeste, y una racha de nordeste A tus calles devolvió Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Me tienes a ti atrapado en una red invisible, trincada al barrio pesquero y a San Martín de la Mar. Siempre regreso a tu brisa, a la luna en la bahía, y por lejos que me encuentre, y por lejos que me encuentre, tu faro siento brillar. Eh, al respecto, decir que los técnicos, incluso la propia demarcación de costas, eh, calificaba este impacto como significativo negativo. Y que alguien, habría que ver quién ha sido ese alguien, lo cambió a asumible. ¿eh? Eh, como alguien dijo, en el pleno, no había un proyecto con tantos informes en contra de todas las administraciones. Repito, todas las administraciones, incluido el Ministerio de Fomento, los informes eran muy negativos a esta solución. Y la propia Universidad de Cantabria, al cual permanentemente alega el Ayuntamiento, el famoso Instituto de Hidráulica Ambiental, en la charla que hubo en el Colegio de Arquitectos, ya habrá dos, dos semanas o tres, eh, dijo públicamente, nosotros no apoyábamos esta solución porque nos parecía la más impactante. Eh, bueno, a lo mejor es que el Instituto de Hidráulica dice en cada sitio lo que le conviene oír, que le está escuchando, en eso son expertos. Pero bueno, lo dijeron. ¿eh? Entonces, las preguntas eh, básicas son, eh, si la, para que la playa mantenga su arena no es necesario el espigón, eh, ¿qué hay detrás del espigón? Porque estas playas, en el año, desde el año 73 al 83, según dicen los técnicos, se hizo una aportación masiva de arena, que hizo, como todos sabéis, que desapareciera la roca en medio de los peligros y la Madalena y que eh, el volumen de arena fuera extraordinario, ¿eh? porque antes había rocas por aquí bueno y ahora no contentos con que hayamos sobrecargado la playa con una aportación extra de arena queremos todavía más arena no sé, igual la playa pretende llegar a Somo eh, se dice que se lleva la arena, no si la playa está sobrecargada se lleva lo que sobra está claro, es normal ¿Y ¿qué queréis? recargarla más eh, todavía el técnico Germán Flor, experto en dinámica litoral, dice no, es que se la vaya a por allí porque en Gijón está pasando lo mismo luego no vais a solucionar el problema ¿No? y esto técnicamente podemos abrirlo a los mejores expertos que lo garanticen no está solucionando el problema, se lo acabará llevando por ahí luego, ¿qué hay detrás del espigón? no es la arena de la playa, sería bueno que nos explicaran qué hay detrás del espigón básicamente eh, por tanto las, la, las argumentaciones del equipo de gobierno son argumentaciones de disculpa pero no parece que tienen un apoyo sólido ni técnico y tampoco esa encuesta que era una trampa de ¿queréis eh, playa estabilizada? entre paréntesis espigones, o que el mar se lleve la arena. Bueno, pues claro, todos queremos, eh, es una respuesta con trampa, eso no es participación. También sabemos que los plazos legales para presentar alegaciones son un aspecto formal interesante de cubrir, pero no puede quedarse ahí la participación. Y muchos que conocemos cómo se hace en el resto de la Europa occidental, venimos diciéndolo, esto es participación, ¿vale? Esto es participación, porque... Un político ni tiene por qué saber de todo ni tiene que acertar siempre. Y desde luego hay una cualidad muy valorada por los ciudadanos en nuestros políticos que es cuando saben recapacitar, reflexionar y dar marcha atrás. Es muy valorado. Eso va a favor de ellos, no en contra. Y el equipo de gobierno actual del mismo partido tiene un ejemplo magnífico en dos anteriores alcaldes. Primero, el señor Gonzalo Piñeiro. Con un proyecto aprobado, obra adjudicada, se planea talar los árboles de la Meda de Oviedo para hacer aparcamientos. La gente se manifestó, como hemos hecho nosotros, y el alcalde dio marcha atrás, a pesar del de coste que se supuso. Supo escuchar a la gente y actuó como el administrador de la ciudad, no como el dueño. El señor Manuel Huerta, anterior, había dado una licencia, y en esa estuve yo, y lo pude ver, en la finca de Villa Florida, en el centro de Santander, cerca de la calle Burgos, con árboles centenarios, alguno singular, había un tejo singular catalogado, ...y estaban los oleos cortando los árboles... ...en concreto al tejo no había manera de tirarlo... ...porque eh, habían dado una licencia de construcción... ...bajaron los vecinos en masa... A ver. Sí, terrible, terrible. ...pararon la obra... ...y el alcalde Huerta dio marcha atrás... ...recuerdo que decía... ...bueno, es que yo de árboles no entiendo... ...bueno, muy bien, pues normal... ...un político está para administrar y para asesorarse... ...y si los ciudadanos se quejan y protestan... ...tienes que escucharles... ...bueno y nos encontramos con esta gente... ...supuestamente más joven y preparada... ...que se cierra en banda en un plan despótico, esto se hace porque sí... Eh, ...bueno, pero hemos visto en estas semanas en la prensa... Eh, ...en qué sentido iban las opiniones, masivamente en contra... Eh, ...no hace falta darse cuenta de que esto no, no se quiere... ...la ciudad no quiere esto, esto no es popular... ...entonces yo haría a la alcaldesa, la siguiente, bueno, primero... ...decirla que en lo que es la administración pública o la política... ...ceder es ganar a veces y mantenerse en el empeño es perder ¿eh? eso se lo recordaría y ahí tiene los ejemplos de sus dos antecesores pero la pregunta es ¿quién está detrás de este espigón? dos, ¿para qué este espigón? porque no es necesario para mantener la arena ¿qué déspota está detrás de este espigón? ¿qué hombre? ¿qué mujer? ¿qué político? ¿eh? que de la cara, que nos lo diga ¿y para qué? ¿qué es lo que se pretende hacer? o ¿qué se está ocultando con esto? ...y digo que nos lo diga porque podríamos dedicarle una... ...sabéis que en el pasado se llevaba aquello del despotismo ilustrado... ...todo para el pueblo pero sin el pueblo... ...pero el de ahora es el despotismo enchulado... ...es todo por el pueblo y especialmente si es contra el pueblo... ...porque se convierte la administración pública en una lucha de egos... ...y a mí no me vence nadie con razón o sin ella... ...bueno, esto no tiene sentido... ...este estilo empeora mucho las cosas... ...entonces lo que pedimos o lo que recordamos... ...es por qué la corporación en bloque sigue a favor de esto cuando la gente no lo quiere. ¿En qué están pensando? ¿En sus carreras políticas personales o en la ciudad? ¿Es que el déspota es vengativo y entonces no les va a dar ascenso si no le siguen? Bueno, es una reflexión que planteo. Eh, como hemos dicho en la anterior eh, manifestación, los políticos son gestores, la ciudad es nuestra. Hay quien dice, cuidado... La lámina de agua donde está el espigón es de todos los españoles, no solo de los santanderinos, de acuerdo. Pero a nosotros nos toca eh, disfrutarlo más cotidianamente y por tanto velar por ello. Si nos dijeran realmente quién está detrás de este proyecto y para qué este proyecto, podríamos hacer una placa. Esta placa espero que no la pusiéramos aquí porque eh, habíamos quitado o, o hemos sido capaces de quitar el espigón, quizá en otro lado. A la memoria y a la vergüenza y a la aprobación del déspota y de los eh, que le siguieron en destrozar el paisaje identitario de Santander y en aplastar a su pueblo. A ver si se dice quién está detrás de este espigón y para qué. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por venir. Sé que estáis, como yo, desolados, viendo esto. Algunos incluso supongo que pensáis que esto es irreversible. Yo quiero transmitir un mensaje de que eso no es así. Esto es reversible. Porque lo mismo que se ha quitado, que se ha puesto, se quita. Y os voy a hacer el ejemplo. Solamente hay que coger las piedras y llevárselas. Y quien las ha traído, tendrá que llevarlas. Si no son los mismos, tendrán que ser otros. Efectivamente, el otro día en la corporación se ha debatido. La mayoría de los partidos políticos, a excepción de Ciudadanos y el PP, todos los demás, todos los demás representantes de, de los ciudadanos votaron a favor de que esto se retirara. ...digo esto, aunque este no sea lugar... ...de hacer ese tipo de política... ...para recordaros que ese camino todavía sigue... ...lo que hoy tenemos aquí es el camino de los ciudadanos... ...lo que el otro día le dijeron a la alcaldesa... ...algunos de los que estaban allí... ...es que oyera la ciudadanía... ...es cierto, como ha dicho Carlos... ...que se invocó que el 91% de la gente encuestada... ...en la plaza porticada había votado a favor... ...al parecer de esta solución... ...lo que no nos dijeron fue el número... Y os aclaro, el 91% de 10 son 9,1. Nosotros llevamos recogidas con nuestros eh, eh, parcos medios más de 5.000 firmas para que esto se retire. Y creemos que ese es el voto de la ciudadanía. Creemos que ante este desastre, lo que había que haber hecho y lo que tiene que hacer una corporación sensata y sensible con su ciudadanía, es escucharlo. Porque todos nos hemos podido equivocar. Todos... Eh, eh, nos hemos equivocado cuando no hemos estado atentos a lo que se iba a hacer. También tengo que decir que nos han engañado, porque estoy absolutamente seguro que nadie, absolutamente nadie, sabía que se estaba o que se iba a construir esta monstruosidad de 20 metros de, de anchura. También tengo que decir, para animaros, la playa sigue estando debajo de estas piedras y debajo de esta escollera. La inmensa fealdad que nos han traído es... A ver, es reversible hoy es difícil sabemos que hoy no estamos parándolo no vamos a conseguir pararlo pero en el futuro, y ese es nuestro reto eso es lo que tenemos que plantearnos darnos hoy por vencido o e incorporarlo y exigir a los que nos vayan a representar en el futuro que esto se retire porque esto es un insulto a la memoria colectiva de la ciudad de Santander es un insulto a nuestra memoria, es un insulto al paisaje extraordinario que habíamos recibido en herencia y que teníamos en préstamo de nuestros hijos. Y tenemos la obligación de continuar, continuar y continuar hasta que esta porquería que nos han plantado en el lugar, o en uno de los lugares más emblemáticos de Santander, se retire. Solo depende de nosotros. Podemos conseguirlo y tenemos que continuar hasta que esto se retire. Hoy es un, Hoy... Lo siento. Hoy es un día más en el camino para retirarlo. Muchas gracias. Bueno, tampoco sé deciros mucho más de lo que, que ha dicho Carlos y Javier. Bueno, eh, sí, alguna cosa más, alguna cosa más que sabemos eh, de buena tinta. Eh, bueno, tinta son datos reales. La escollera que vemos ahora, que vemos ahora, todavía está pendiente de ascender dos metros más de altura tiene que llegar a la cota 7 ahí está marcado en la línea inferior un 6, pues todavía le queda un metro hacia arriba, es, una, es un 6 de referencia, le queda subir un metro más que prácticamente nos deja a la altura de la plaza, de la placita que está eh, en el aparcamiento del balneario, o sea eh, esto no ha acabado o sea, eh, hasta qué punto ya vemos que, que, que la obra excede lo que esta pacífica playa, porque no estamos hablando del sardinero, lo que esta pacífica Ensenada, Pues eh, se merece O, o es justificado eh, Pues tenemos el, el dato real De que bueno el suministrador de, de esta piedra todavía Está pendiente de traer piedras Para subir dos metros más a esta cota Y en concreto Por otro lado, tenemos datos de obra Que tiene que subir a la cota 7 Pues hasta ese punto Estamos haciendo las cosas En una playa Que eh, es una cosa que, que, que es también la, la, la cultura con la que se resuelven las cosas, con la que se resuelven las cosas, ¿no? O sea, hay una, un, digamos, una falta de aprecio al, al mantenimiento, a gastarse el dinero en mantener las cosas. Y para no mantener las cosas, que esa es la gran justificación de hacer estas obras, es para no gastarme el dinero en mantenimiento destrozo la playa Prefiero destruir o, o, o hacer un daño tre, te, tremendo al paisaje de la cosa Antes que, eh, que, que, que, enten, que, que entender que el mantenimiento es una, eh, es una fórmula Se entiende que el mantenimiento es tirar el dinero Pues claro, pues, pues así nos van las cosas o sea, no, no, no, no, no, no, no, no nos gastamos dinero en mantener las cosas Y preferimos hacer gastarnos el dinero en obras Pues Igual porque luce más o porque o porque hace, hace, hace a rico o hacia no sé qué o sea, eh, despreciar el mantenimiento de esta playa Para hacer una fórmula que sabemos que cuesta Lo que estaríamos 30 años o 40 años haciendo te, Tendríamos dinero para hacer 30 años o 40 años El mantenimiento del lugar Pues, pues, pues, pues parece todo un absurdo eh, enorme eh, Esa es un poco la, la, la moraleja de, de todo esto El, el otro espigón que queda por hacer Todavía nos avisan que es bastante más impactante que este. Es, es, es, ese, ese sí tiene mucha más escala, es una zona de más profundidad, es de, es de, más, es de mayor longitud y la, y la intervención va a ser mucho más impactante. En realidad va a quedar aquí una especie de, de doble tijera o de doble, de doble cornamenta por ambos lados, abrazando así la playa, del que en el fondo nadie sabe el resultado de lo que va a pasar aquí. Sí, sabemos que, como decía Javier, que todo, en toda esta zona van a echar 52.000 metros cúbicos de arena, con lo cual esta, esta, este paisaje de, de rocas, que yo creo que creemos que es parte eh, emblemática y característica de, de, de esta, de esta ensenada, pues, pues pues pues pues va a desaparecer también. Y, y otros tantos en esta parte de la playa. Por lo tanto, posiblemente la isla la isla se una con tierra, se forma aquí un, un, un, un disparate todo importante. Vamos a... No queremos ser los únicos que monopolizan el micrófono. Si alguien quiere decir algo, puede subir tranquilamente a hacerlo. Buenos días a todos los asistentes. Yo hace tiempo que no vivo en Santander, pero recuerdo cuando era pequeño que venía con mi madre y mis hermanos a pescar a esta playa, que había unas quisquillas maravillosas, y lo pasábamos estupendamente. ¿no? ¿Qué ocurría? ...que cuando íbamos de esta playa a Bikini... ...y subía la marea... ...teníamos que volver agarrándonos a las rocas... ...porque si no nos mojábamos... ...antes de venir aquí, íbamos a Los Peligros... ...Los Peligros era una pequeña franja de arena... ...lo demás era todo rocas... ...la Madalena era exactamente igual... ...¿qué ocurre? Bueno, pues que es más rentable tener arena... ...para tener más turismo para que los negocios funcionen, etcétera, etcétera. Eh, aquí se trata de tener o playas artificiales, como pueden tener en Málaga, donde no había playa, eh, o lo que teníamos, lo que teníamos era un roquero, un roquero, un auténtico roquero. Aquí no había arena, había muy poca arena. Aquí había un pequeño desembarcadero donde la gente cogía la lancha para ir al puntal. Y no había más, absolutamente nada más. Hace años... A mí me encanta el buceo, toda la vida he buceado. Con mi hermano, el pequeño, uno de los pequeños, tuvimos la suerte de que nos encargaron un oceanógrafo, un trabajillo aquí en la bahía de Santander, para estudiar la sedimentación de la canal de la bahía. Todo esto lo encargó la Junta de los del Puerto. Este hombre hizo el estudio, el, vamos, el oceanógrafo. Y nosotros, como buzos, que, que era nuestra actuación en este caso, clavamos unos tubos desde el puntal hasta aquí, cada 50 o 100 metros, que se llamaban tubos batimétricos, los cuales veníamos a medir con unas reglitas y apuntábamos lo que subía y bajaba la arena. Todo esto se hizo, se pagó, a nosotros pagaron estupendamente, pero no sirvió para absolutamente nada. No se hizo nada con ese proyecto. Fue un proyecto más de los que se hacen porque hay que hacerles, ¿no? El problema que tenemos en la avenida de Santander es que tenemos un puerto de primera y van a seguir entrando barcos de primera. Por lo tanto, la, la canal se va a seguir dragando. Mientras se drague la canal, la arena de los laterales va a ocupar su sitio, tarde o temprano. Unos años soplan unos vientos, otros años soplan otros. La arena se mueve. Las corrientes se mueven. El espigón de Bikini hizo un frente muy importante durante muchos años. Eh, y si os fijáis, tiene unos agujeros por donde pasaba el agua de un sitio a otro para que drenara la arena. Eh, esto no se sabe las consecuencias que va a tener. Yo creo que lo peor no es el impacto, digamos, ambiental o, o estético. Lo peor va a ser el impacto de las consecuencias que puede traer después. ¿eh? ...porque el mar pasa factura siempre, siempre pasa factura... ...y nada más, eh, yo he venido de Pámanes solo... ...y es el primer día que vengo a la manifestación... Eh. ...ojalá sirva para algo, eh. gracias a todos. Hola, la próxima vez... ...cada uno, un cartel, dos carteles... ...o sea, que se nos vea... ...hay que, ¿vale? ...un rotulador, una cartulina... Tres amigos por cabeza, como mínimo, y cuatro cárceles. Ya veréis como las cosas nos van mejor. Hola, Hola. al hilo de, de la intervención inmediatamente anterior, se me ocurre a modo de reflexión, ¿Por qué no empleamos la propia escollera como palestra de, de, de denuncia? Y hacemos una enorme pintada aquí, y... criticando lo que se vea desde todo lo que es eh, Reina Victoria, como es el escaparate que ve toda la gente que viene a esta ciudad y que vea lo que nos están haciendo desde la administración por su sordera ante lo que es un atentado tanto ambiental como de avasallamiento civil. No, Hola, buenos días. Eh, yo vivo en Madrid, soy de Santander, y vamos, más amante de mi tierra no puede ser. Primero, aquí va a haber muchas muertes. Eso es lo primero, porque esto es horroroso. Si va a ser dos metros más alto, esto es algo, vamos, verdaderamente un atentado, incluso ecológico, como sabemos. Yo solamente quiero decir una cosa. Nos quieren hacer una especie como de, de Torremolinos, aquí o de Marbella, de lo más sortea, ...y destruirnos lo que somos... ...nos van a neutralizar en nuestros verdaderos valores paisajísticos... ...pero lo que propongo... ...y por eso subí de aquí... ...porque todos estamos de acuerdo en que no nos gusta... ...es que hay que internacionalizar este conflicto... ...es decir, Change... ...Greenpeace, lo que sea... ...porque en cuanto empecemos a salir en los medios de comunicación... ...nacionales, internacionales... ...ya verá como si nos escuchan... ...eso es lo único que propongo... ¡Bien, bien, bien, bien, bien. ...hola... Mirad, nada, yo también de Santander he estado cogiendo quisquillas, mulatas, cámbaros, mazorganos, eh, pues en todas las rocas desde que era una niña. Y creo que una buena idea que podíamos hacer, los que somos padres y tenemos niños, es traerles en bloque, ponerles a todos, pero un montón de niños en la escollera con los, con los redeños. Queremos seguir cogiendo quisquillas, queremos seguir disfrutando de esta playa, porque muchas veces el impacto que tienen los niños. Pues en los medios y pues es importante, así que os animo a que traigáis a hijos, nietos, sobrinos y les pongamos a todos corredeños para que tenga incluso una mayor repercusión. La Buenos días. No pensaba subir porque no soy de Santander y prácticamente me he enterado de esto hace unos días por amigos santanderinos. Yo vivo en Cáceres pero vengo junto con mi familia a Santander desde que era niña y por lo, que, por lo único que he querido subir es por deciros que sí se puede. En Cáceres nos están queriendo poner una mina de uranio prácticamente dentro de la ciudad en la única zona verde que tenemos en los llanos de Cáceres, un pequeño monfragüe que tenemos detrás que es la montaña de Cáceres y en el junio del año pasado empezamos seis personas de distintas asociaciones, no éramos más. En agosto ya serían como unas 20 y en estos momentos está movilizada prácticamente toda la ciudad. Y lo que quiero deciros con esto, aparte de mi solidaridad y de que siempre que venga estaré aquí, aparte de eso lo que quiero deciros es que es fundamental que pensemos en una cosa que a lo mejor es un poco oportunista, pero que hay que pensar. Las elecciones son el año que viene. Nosotros tenemos una corporación municipal voy a decir una palabra suave, muy clásica, muy, llamaría, reaccionaria. ¡Qué suerte! Bueno, y esta corporación municipal, en un principio, dio permisos municipales para que se hicieran catas en la falda de la montaña. La Junta de Extremadura, con el PSOE a la cabeza, dio también permisos para que se hicieran catas. Con el movimiento ciudadano se han empezado a asustar. El único que de momento parece que está... Diciendo que adelante con esto, porque bueno piensan que a lo mejor así van a obtener algunos votos que se pierdan por otros caminos, es el Partido de Ciudadanos. Pero en estos momentos, haces Tú, que es una coalición de partido político de Podemos, eh, el Partido Socialista y sobre todo la alcaldesa, que era el Partido Popular y era quien había dado permisos, los ha retirado todos. Ahora de momento estamos viendo porque esto es un movimiento muy fuerte, también especulativo, lo de las minas de litio son impresionantemente especulativas y estamos esperando otra serie de movidas por parte de estas empresas que están especulando. Con esto lo único que quiero decir y no se entretengo más es que ánimo, que adelante y que de verdad que si poco a poco se va luchando, en junio esto estará lleno de gente y probablemente empiecen a pensarse si continúan con aquella y empiezan a retirar esta. Nada más. Bueno, yo vengo de la senda costera, yo empecé en esta movida con la senda costera. No nos dimos cuenta de lo que iban a hacer hasta que no se vio los palitroques que iban a poner allí en toda, desde, el, desde el Cabo Mayor hasta, hasta la Virgen del Mar. Aquí no hace ninguna infografía cuando van estos proyectos, no, no hay una... Una manera de, de saber lo que van a, a poner. Hacen un plano con un dibujo, pero la, o sea, la, la, la visión real no te la ponen y tampoco lo pusieron en la senda costera. Hasta que no, lo, hasta que no están los palitroques no te das cuenta de la barbaridad. Y yo creo que fue así: una movida, lo han paralizado, no sé qué harán, pero bueno, eh, si fuisteis por allí, el, el, el era un estropicio. Bueno, los mismos del estropicio aquel son, me parece que son los de este estropicio, ¿no? Entonces yo creo que no tienen garantía de. ...de que van a hacer las cosas a gusto de la población... ...entonces habrá que decirles que es que esto es una barbaridad... ...es una barbaridad y la gente, incluso su gente... ...la gente que les vota, la gente cercana... ...que vengan aquí a verlo y que vean que es una barbaridad... ...es que es una cosa que no tiene sentido... ...entonces nada, pues vamos a cantar un poco Santander marinera... Es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a sutileza, la de hablar cantarina en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Gracias, señor. ¡Que señor, qué señor. Por irnos a simplemente recordaros que el próximo acto que como tal está organizado es el viernes 13, una mesa redonda en el Ateneo de Santander. Estamos organizando también una velada cultural para que reunir a poetas, cantantes y artistas en una jornada de la cultura contra, contra las escolleras de la Madalena. Os tendremos informados utilizar vuestras redes sociales para difundir eh, bueno, pues lo que los carteles o esta actividad que haya para para no solamente para que venga gente, sino para difundirlo en sí mismo. Es tan importante el que estemos hoy aquí como la difusión que se hace de ello. O sea, eh, bueno, muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto.